yo soy Karen, tengo 29 años, he llegado a vivir acá a Barcelona hace dos años y medio y cuando llegué me dijeron que por mi profesión, como soy enfermera, tenía que aprender el catalán, que era imprescindible para poder trabajar en hospitales, con personas mayores, con niños, etc. Eh, averiguando, buscando dónde poder estudiar, eh, lo que me quedaba más cerca de casa era el centro de formación de adultos. Fui y me inscribí y cuando entró a estudiar eh, me llevé la sorpresa de que todos mis compañeros eran personas mayores de, de 60, 70, 80 años, cosa que yo en mi familia había visto a mi abuelo con más de 80 años eh, recibir su último título de la universidad, entonces eso en mi familia lo tenía asumido, pero las demás, gente, las demás personas mayores eh, siempre se veían bueno, como como lo marca la sociedad, que se quedan en su casa, o cuidando a los nietos, jugando con los nietos y demás. Eh, llego acá, me encuentro que todas las personas eran bueno, mayores eso, de 60, 70, 80 años, personas muy activas, personas que van a hacer la compra, personas que cuidan a los nietos que los van a buscar al colegio, y aún así se dan tiempo de ir todos los días a clases, prepararse teatros, preparar músicas, eh, estar pendientes de la fiesta de curso y demás. Entonces, con eso queda demostrado que las personas mayores no, no, no tienen que estar solamente en su casa o viendo la tele o escuchando radio o cocinando, sino que también son, que son un aporte muy valioso para, para esta comunidad. Eso quería decir.